Marciano Lee. En este episodio presentamos... El Tigre por William Blake Tigre, tigre, luz llameante En los bosques de la noche ¿Qué ojo humano inmortal Pudo idear tu terrible simetría? ¿En qué distantes abismos En qué cielos Ardió el fuego de tus ojos? ¿Con qué alas os elevarse? ¿Y qué mano? ¿Osó tomar ese fuego? ¿Y qué hombro y qué arte Torció fibras de tu pecho? Y al comenzar a latir tu corazón ¿Qué mano terrible o pie? ¿Qué martillo, qué cadena ¿Qué horno forjó tu seso? ¿Qué yunque, qué osado puño Ciñó su terror mortal? Cuando los astros lanzaron sus venablos Y cubrieron sus lágrimas los cielos Sonrió al contemplar su obra quien te creó, creó el cordero. Tigre, tigre, luz llameante, en los bosques de la noche. Qué ojo humano inmortal, os oh hoy de ar, tu terrible simetría. Tiger, tiger, burning bright, in the forests of the night. What immortal hand, o oh eye. Could frame thy fearful for symmetry In what distant deeps of skies burn the fire of thine eyes On what wings that he aspire, What the hand that seized the fire, And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart, And when thy heart began to beat, What red hand and what red feet, what the hammer, what the chain, In what furnace was thy brain?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 Esas fueron versiones en español y en inglés de El Tigre, de William Blake, publicado originalmente en 1794, como parte de la colección Songs of Experience. La versión que les leí es parte de la antología bilingüe de William Blake, con traducción de Enrique Carachuelo Trejo, de Alianza Editorial. Y si les gustó esta lectura, ¿por qué no le echan una ojeada a algo de William Blake? Les recomiendo El Matrimonio del Cielo y el Infierno. Si quieren escuchar más historias, más lecturas, más poemas o más lo que sea. Dejen un comentario. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Marciano Moreno. Y nos vemos muy pronto, Terrícolas. Marciano Lee. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Sigue al Marciano Moreno en YouTube, Facebook e Instagram como el Marciano Moreno. O en el Twitter, Marciano Morenos.